Como siempre chicos ya sabéis que estamos sorteando una skin de la tienda totalmente gratis ¿Quieres conseguir una de las skins nuevas de la tienda? Pues puedes conseguirla con este vídeo muy sencillo Solo suscribiéndote al canal y también utilizando el código MrDeniox en la tienda de Fortnite Ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos ¿Qué pasa mi gente? Madre mía, cuánto, cuánto tiempo sin, sin sacar la cámara No sé, me apetecía hacer una pequeña intro hoy con la cámara para que os acordarais un poquito De la cara del Tito Neox Y así que chicos, os vengo a presentar el vídeo de hoy Como siempre, va relacionado con el tema de Fortnite y esas partidas que tanto os gustan Con una historia detrás Así que chavales, os recomiendo que os quedéis durante todo el vídeo Porque os va a gustar muchísimo Pero no solo eso, sino que chicos... En el motherfucking vídeo de hoy Aparte de poder conseguir las skins gratis O el pase de batalla Os quiero anunciar algo todavía más importante Y es que sé que todos vosotros Ahora mismo estáis en vuestras casas Encerrados sin poder salir Y me imagino que muchos de vosotros estáis gastando El tiempo como yo Delante del ordenador Así que chicos, bien sencillo Tengo algo que os va a gustar muchísimo Muchísimo a todos vosotros Escuchad Y es que en G2A tenéis los Mejores descuentos de todos Los juegos que existen en el mercado Al mejor precio Así que chicos vais a tener Debajo en la primera línea de la descripción Un link que os llevará a G2A Y nada echadle un vistazo a los, a los juegos Que hay y a todo lo que ofrecen Porque no solo ofrecen juegos, ofrecen Muchísimas más cosas Así que chicos ya sabéis cuando yo recomiendo algo en el canal Es porque sé que a la Neox Army Le va a gustar Así que chicos, ¿what? Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla loco Mirad qué rapada me he pegado La cuarentena nos está dejando a todos mal de la cabeza Así que chavales, un poco de entretenimiento para toda la Neox Army y empezamos con el vídeo Chicos, bienvenidos de nuevo En este mismo canal ya llevamos subidos algunos vídeos en los que intentamos encontrar diferentes pistas que salieron en el tráiler oficial de esta temporada y que las buscamos en el juego original y real del Battle Royale. Pues desde eso hemos tenido algunos tráilers más dentro del juego que lógicamente esconden secretos e Easter eggs que no... Ha encontrado prácticamente nadie, así que nuestra misión es saltar dentro del juego para ver si soy capaz de encontrar algunos de esos lugares o ubicaciones secretas del tráiler. y como siempre hemos encontrado algo muy interesante. Así que chicos, no os hago perder más el tiempo, así que vamos allá. Ok, ok, chavales uh, Welcome back, porque joder, sí que ha caído gente Chicos, darle la bienvenida a la skin de las no sé cómo se llama esta skin, pero es una de las transformadas en el tráiler y es una de las que se vio afectada por la transformación del tráiler, donde se puede ver claramente en el tráiler que tres de los agentes fueron absorbidos en algún tipo de máquina. Transformándose en agentes de Slurp Es decir, del jugo místico que esconde pantano pegajoso Pues bien, chicos, nos encontramos en el juego y vamos a buscar esa ubicación y sabemos que... ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! Yeah. Oh, ¡No! ¡Me voy! ¡No! <ríe> ya había encontrado la primera ubicación <ríe> ¡Como siempre! ¡Mueve la primera nuestra misión es buscar dónde fue que el agente del caos quiso fabricarla. Vale, creo que viene alguien. Muy mal, ¿eh? Os lo, os lo confieso Lo he pasado muy mal, hostia A mí estos ataques no me los podéis dar Madre mía, casi me da un infarto Ay, por Dios What the fuck ¿Qué, qué, qué le ha pasado en la cabeza? ¿Pero no era una chica? ¿Qué? Madre mía What the fuck Vale, chicos, estamos justo donde esta skin ha nacido Y es que, chicos, este es el hospital donde... Bueno, el hospital tampoco Este ha sido el lugar donde se ha creado esta maravillosa skin Por lo tanto, aquí dentro debería haber Slurp uh. Oh, mamá, quiero verlo desde arriba porque esto tiene muy, muy buena pinta ¿Qué? LOL Dos grandes, enormes depósitos de Slurp Han sido los creadores de las tres skins de leyendas Y adivinar quién ha sido el creador El agente del caos con los pa... Oh, está todo el seguimiento de los tubos por aquí Y lleva aquí arriba ¿Qué hay aquí arriba? No puede ser ¿Qué? Es donde estaba situado el agente del caos, chavales ¿Justo ahí? ¡Dios! Acabamos de encontrar la zona del tráiler 100% segura y la skin ha explotado la cabeza. <risa> oh Dios, estos han sido los encargados de transformar las skins en skins de Slurp. Por lo tanto, aquí dentro deben estar todos los paneles, todos los paneles y controles de la gente del caos para poder modificar las skins, así que estos paneles han sido modificados y las skins se han visto afectadas No, pobrecitas, ahora me dan pena No tenían ninguna culpa, tío Puede romperlo todo, no podrá volver a hacérselo a ninguna skin Oh, shit, la tormenta Vale, creo que si nos vamos por aquí, vamos recuperando vida de uno en uno No me puedo creer que tan fácil haya sido encontrar la guarida de la gente del caos Y su primer plan maléfico fue el de crear las... Leyendas de Slurp Viéndose afectadas por tubos De Slurp que las absorbieron Y las crearon Tal y como la veis, así de feas Tonto, que eres tonto. Y encima me das todo lo bueno. <risa> <risa> lo bien que me había quedado, tío. Parecía, parecía bueno y todo. Uh, ya, yeah. ahora sí que sí, chicos. Nos dirigimos, familia, hacia la segunda ubicación importante del vídeo de hoy. Ya que en el tráiler que nosotros buscábamos es de las ubicaciones indicadas Y es donde por primera vez vimos a Chopa, es decir, el helicóptero del juego Estoy súper contento porque ahora sí que he caído bien Encontramos la ubicación secreta donde por primera vez encontramos el helicóptero y además... La skin de Deadpool estaba situada justo en medio de este puente Ya sé, chicos, que se trata de uno de los lugares más concurridos del mapa De hecho, creo que es una de mis ubicaciones favoritas ahora mismo para caer Oh, dos cofres Yo, bro, eh, ¿por qué ponéis un cofre ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a coger sin que se caiga abajo? Uh I'm a magician, soy un mago, para aquellos que no sepan inglés Desde aquí se ve la agencia y quizás fueron los chicos de la agencia los culpables de que Chopa apareciera justo por aquí Justo desde ahí debajo fue donde apareció el helicóptero saliendo por detrás, o por delante era, ya no me acuerdo Por alguno de los dos lugares y Deadpool estaba justo aquí en esta ubicación, quién sabe, quizás hay algún otro secreto en este lugar que no haya sido descubierto todavía Lo único que podemos ver y observar desde aquí lógicamente es la agencia, el puente y la cascada Una cascada que además es muy famosa por los fails cuando la gente intenta hacer el dolphin dive tirándose desde arriba Y algún desgraciado pone suelo ahí, de hecho... Así si alguien cae, pues cae en el suelo. Uh, justo en el momento indicado. Uh, me lo están poniendo bastante complicado, ¿eh? Pensaba yo que no iba a ser tan complicado. Uh, uh, uh, uh, uh. lo siento, hermano. Uf. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os lo hayáis pasado muy muy bien que, Y si os ha gustado chicos, os invito a que podéis apoyar al canal con el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Tenéis el código justo ahora en pantalla y ya me despido de vosotros en el día de hoy Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!